La verdad es que se vivió una situación eh, bastante llamativa el domingo a la noche después de la segunda función de Casados con Hijos, que sabemos es un éxito absoluto en la calle Corrientes, salía la gente del elenco, salió Guillermo Franchella y... Hubo una situación que generó mucho temor en el momento porque una mujer, evidentemente bastante exaltada, se tiró sobre su auto y bueno, incluso la tuvo que sacar gente de seguridad, la, la policía. Está el video que podemos ver para, sí. para, para ver lo, lo que pasó. Ahí lo estamos viendo. Fue una situación muy confusa, porque no se entendía bien qué, qué había era pasado, lo que ¿Qué quería, gritó que nada? cuál pasaba, era la pasaba. intención, si era una fanática, si era alguien que quería hacer algún tipo de daño, no, no se entendía bien cuál era la situación. Por suerte, tenemos a, recién llegada a nuestra compañera Laura Ufa. bienvenida, Laura. Bravo. Hola, chicos, ¿cómo están? Tiene razón Nancy, lo cuenta perfecto. La verdad que yo me preocupé por Guille, que es amigo. Sí, vos hablaste con Guille, ¿no? La hablé hoy a la mañana, tenemos el audio, y les explico, esto es... Karina también ha bloqueado. Sí. ¿Cómo dice? Esto es un evento teatral. Esto sí. no es teatro, chicos. Uh -huh. Esto es una locura. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Entrar 3.000 personas, sacar 3.000 personas del teatro, que es muy difícil, los Corriente, estacionamientos, Tienen un todo, Tienen un operativo. Esto claro. es un operativo policial. Lo cuenta Guillermo. ¿Se Franchele. asustó, Franchela? ¿Querés escucharlo? Sí, dale. Escuchamos. Hola, Laurita. Gracias por preguntar. Eh, no, bueno, fue como todos los días saliendo. Eh, del teatro, donde siempre hay un cordón policial eh, lateralmente del auto que me va llevando y donde voy saludando desde el interior del auto con la luz de adentro del auto a toda la gente eh, y giro desde el Gran Rex hacia Esmeralda y toda la cuadra está tomada por gente, pero en los laterales sacando fotos y saludando. Pero anoche se puso una chica frente al capó, entonces no podíamos avanzar y teníamos miedo también de, de poder y sale un pie o algo, entonces la policía la quiso correr y la chica se resistió y fue todo un proceso desde su Suipacha, diría, hasta Esmeralda, esa resistencia que la chica no aceptaba que la toquen y, y la policía que no podía hacer nada, y fue un momento muy... muy no, no es que no podía hacer nada, al contrario, intentaba correrla para que nosotros podamos avanzar, eh, porque la gente siempre tiene un comportamiento fantástico y la policía nos ayuda muchísimo a a poder transitar esos 100 metros con todos los chicos, con Flor, con Darío, con, con, con Luciana, con Marcelo. Salimos bien, pero porque nos protege desde ese punto de vista de que, no, de que no toquemos a nadie, que no lastimemos a nadie. Pero ayer pasó ese momento incómodo, pero nada me ha sucedido a mí y gracias por, por preguntar. Te mando un beso gigante, Laura. ¡Ay, Dios! Que él bueno, maneja él. Chico que fue, fue muy angustioso. No no. Imagínate que va un auto atrás del otro. Sí. Ellos prenden las luces dentro para que la gente los pueda ver y, y pueda sacar las fotos. Está la desesperación de la gente. Sí. Vos imagínate, tantos sepate. Son calles angostas. Angostas. Claro. Entonces, salen del gran recorriente, doblan por Esmeralda, van en fila con vallas de los dos lados... La gente sacando la foto, la policía y esta chica que se tira sobre el auto. Ay, sobre el capó. La dijo, policía sí. no puede tocar a nadie. Ustedes saben que Pero es. A... Eso, eso es lo que me llama la bueno, atención. Pero eso es una política la, que Lo excede. lento que actuó la policía. Porque eh, estamos viendo ahí que esa chica estaba sacada, corría peligro. Ella. Todas las personas que estaban mundo, ahí, claro. Franchela, y, y era como que no la terminaban de sacar. Yo lo que tengo entendido es que a una mujer la tienen que reducir dos mujeres. Había dos mujeres ahí. No entiendo la por qué tardaron gritaba, tanto en correrla. ¿Te en el video que mostró. Ella sí, quería acercarse a él. y no acá me toquen, no, tienen, no me, toquen. me toquen. Sí, bueno, no me toca, no, no me toquen, claro como una ciudadana normal. Bueno, sino claro no es otra discusión. No tienen claro, me parece lo que Pampito dice, que es interesante. No tienen claro los protocolos de cómo actuar. Pero bueno, esto ya no se excede. Digo, claro. deberíamos hablar de otro tipo de cosas. Eh, no, es un peligro. Lo, una, ya lo sé, una pero creo que la policía no sabe hasta dónde puede hacer, hasta dónde no, se si hacen un poco de más. La gente que dice, la están reprimiendo, reprimiendo es como una discusión, por eso creo que no se excede. Eh, Laura decía que había hablado yo. Sí, con, con... Guillermo sí, también me dijo algo muy parecido a lo que le dijo eh, a Lau. En ningún momento él sintió que, digamos, que la gente quisiera hacer algo agresivo contra no. las personas... Al contrario, la cantidad de gente el que fanatismo. viene del interior de las claro. provincias sí. que están felices Pero de entonces, tenerlos. los eh, Hay algo que no me queda para... claro de esta situación. ¿La chica por qué grita? Porque lo quería saludar a Franchela. Estaba ¿Pues Eso ¿Sí? ¿Qué ¿Qué Es, es de... lo que Porque no se entiende. No, ¿No se, se entiende el cordón por ahí... Policial. Eso es. Ella no respetó la el vaya, cordón no. policial. La valla que arma la policía para que puedan salir y se quería meter los por un no Los fanáticos pasan. Pasa mucho. Sí. Otro día, si querés, hablamos de... Acá han venido... A la puerta del canal le ha pasado a Real, ¿te acordás? A sí. eh, uno se le metió en el auto. así que Y tampoco sabes cómo reaccionar, claro. porque a lo mejor se enojan o demás. Es una situación no. que nos tienen que preparar. Si es, también es para una eso. persona que tiene algún desequilibrio, entonces no sabes cómo reaccionar. Cómo reacciona y demás. Bueno, cambiamos de tema, ¿les parece? Vamos...